los que vamos a, a registrar ahí en la base de datos ahí ya tenemos en el celular Oscar. Mejor, ¿verdad? Sí, sí, se uh. mejor. Bueno. Listo, ya, ya estamos por comenzar. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, a todos, a esta eh, se, se, segundo día de competencias de, de Roboyán México. Eh, mi nombre es Eduardo Cruces y pues bueno, vamos a comenzar con esta competencia bastante emocionante que es de Biped Race, que es el reto de los bípedos. Ya aquí tenemos a los competidores listos, a los jueces súper preparados y pues bueno, vamos a comenzar con la presentación de nuestros jueces a los cuales les agradecemos muchísimo su, su participación en esta mañana de Roboyam. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Él es Juan David Vargas, es coach educativo y docente, docente de robótica. Eh, además es CEO de la Red Colombiana de Robótica, coordinador del Semillero de Investigación de Robótica Educativa de la Universidad Sur Colombiana. Y pues nos está eh, apoyando desde Colombia. Hola Juan David, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? No, me place estar con ustedes desde Colombia. Eh, mi nombre es Juan David Vargas, como lo dijo José. Gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de RoboJan México. Y pues qué bueno estar aquí ahora en Sinaloa, ¿no? <risa> Excelente. Pues muy bienvenido al torneo y pues el mejor de los éxitos en esta en esta jueza de la competencia. Muchas gracias, Juan David. Eh, continuamos con nuestra siguiente jueza. Ella es Magela Fusati. Ella nos acompaña desde Uruguay. Y, pues, eh, vamos a compartirles un poco de su experiencia. Ella es encargada docente de programación de la carrera LTI de UTEC desde 2018. Eh, y desde 2017 ha sido tutora de programación de la carrera LTI y creación de materiales. Eh, también eh, es eh, cofounder y directora de Elemental Ciencias de la Computación. Y, además, también es eh, directora de Roboyam Uruguay. Eh, bienvenida, Magela, ¿cómo estás? Muy bien, eh, muchas gracias este, por, por esta invitación, estamos muy emocionados de estar como jueces. Mucha suerte a todos. Perfecto, muchas gracias, Magela, y bienvenida a Roboyam, Sinaloa. Y por último tenemos a eh, nuestro juez, Eduardo Restrepo, él es publicista, tiene un Magíster en medios digitales por la Denver University, eh, ha sido docente, entrenador y juez de robótica educativa con más de 12 años de experiencia en torneos nacionales e internacionales. Él es creador del canal de robótica educativa Mister Roboto y además es director general de la competencia virtual de robótica RoboJam. Bienvenido, Tocayo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, Tocayo. ¿Cómo vamos? No, súper contentos, con mucha energía. Estamos aquí en RoboJam, México. Esta regional de Sinaloa, qué bueno. Tuvimos equipos, no tengo equipos de Sinaloa, desafortunadamente por, por la coyuntura de, de las vacaciones y todo esto que los chicos están por fuera, pero tuvimos equipos de nayari Tenemos hoy equipos de Chihuahua, de Guanajuato, equipos de eh, tuvimos equipos de Veracruz y de Morelos inscritos Entonces, muy contento. El día de hoy vamos a ver. Algo muy interesante, Tocayo, y es que vamos a ver unas competencias de unos robots de diferentes tecnologías. Vamos a tener robots otros y vamos a tener otros eh, robots con otra tecnología que si no estoy mal es eh, Abilix. Si no estoy mal, de pronto ahorita me corrige la gente osmotrónica, pero súper bien, va a ser muy interesante porque vamos a ver Diferentes formas de, de, de, de afrontar el reto. Entonces, bienvenidos a todos los equipos y estamos listos ya. Excelente, pues bienvenidos nuevamente, como comenta el Tocayo, a todos los equipos. Eh, muchas gracias a todos los jueces. Eh, hace un momento detrás de cámaras hicimos la parte de la homologación de los robots, de las pistas. Entonces ya estamos listos para comenzar con nuestra primera ronda. Entonces, adelante pues jueces. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar en el orden de homologación. Entonces, el primer eh, participante va a ser el equipo CCLT Tronics. Por favor, estamos ustedes el Tronics, está en este momento ya listo. Con Listos. licencias y letras 1, ¿correcto? Listo. Entonces, le vamos a pedir que ustedes hagan la cuenta para poder que el delay sea el mismo y los tres jueces podamos empezar el cronómetro al mismo tiempo listo entonces a la cuenta de ustedes estamos listos Mágela y Juan correcto correcto listo con el cronómetro listo Electronics a su cuenta iniciamos con Teo. tres dos uno ya ya empezó el tiempo. Nosotros empezamos al con de ustedes. Súper bien ese robot. El paso del cangrejo. Ese es el, el, el, el llega. Juan David sabe que estoy hablando. Ahí está, ese, ese, ese. Súper bien. Termina. Entonces, Juan, ¿qué tiempo tenemos? Yo tengo 14 con 30. Majela. Perfecto. 15, así que está bien. Listo, perfecto. Yo tengo 15-15, entonces nos vamos mm. con 15. ¿Te dio 15 cerraditos, Magela. 15 cerraditos. Listo, entonces nos vamos con el tiempo del medio, que es 15. Eh, lo pusieron desde que eh, salió. Mucho cuidado a los equipos, porque desde que usted hizo un 2 ya. Si no le arranca, ya está contando el tiempo. Entonces, para que tenga eso muy, con mucho cuidado para la próxima. Listo, eh, muchas gracias. Vamos con el equipo Osmotron 1. Recordemos que son tres rondas y cuenta la mejor. El este es Osmotron 1. Eh, tenemos lo de. Este es el robot que va a competir en la libre, en la que no, en la que no tiene carriles, ese es el único que, que compite así. Pero, pero esa, pero esa no. Listo, listo, claro. dale, dale, dale, dale. Me la homologa me la rapidito. No hay problema, la homologamos rapidito? Los robots ya están homologados. Me homologa la pista. Ahí está muy bien. Y me muestras el final, por favor. Ahí está, está muy claro. Final. 150 eh, pero me tienes que poner una la línea no la veo clara si sí, necesito que hagas eso ya por favor puede ser sí. puede ser sobre ese carril más o menos así da Sí, sí sobre ese carril sino que tiene que como está abierta tiene que ser más larga porque si no me queda muy difícil proyectarla a mí. No, por, exacto, ahí y lo más larga posible, lo más larga posible, la, la, lo más larga posible la letra. porque cuando es abierto tiende a, a, a, a salirse un poquito el robo. Sirve sí, que les vamos haciendo un promocional para el skill drive de Robo Jam. Está muy bien. Y eso que no se participaron esta vez, en la izquierda ya dice fue el día de ayer, estuvo muy chévere. Bueno. Eh, jueces, yo creo que así estamos bien, ¿sí? Sí, estamos, está bien, está bien. Creo, ¿Así estamos bien, jueces? Sí, perfecto. perfecto Nos vamos a la cuenta de ustedes. No supe, no supe, fue porque no supe, fue porque al fin decidieron cambiar si la otra pista ya estaba bien ellos se habían dicho que un robot iba a participar en eso, que iba a participar en pista abierta, sino que no. Dice que iba a ser la misma pista sin los carriles y por eso no homologamos. Bueno, a la cuenta de ustedes. Eduardo, antes de empezar, dime. Revisa el chat, por favor. Ya voy. Me estoy cayendo donde está caído para allá. No sé cómo es que se cadea. Ah, sí, sí. No, yo sí, no lo coloqué. Sí, ya lo puse. Ya está. Ya estaba, ya estaba. Listo, va. Listo. A tu cuenta. Una, dos, tres. Empieza este robot. Este robot, para que tengamos en cuenta, para que los que de pronto digan que no haya ahí una, una, digamos que una discusión si es bípedo o no es bípedo, esto, ellos de antemano mandaron un video y los jueces revisamos el mecanismo antes y le dimos el ok, porque el avance se hace en dos se tiempos. Va caer, ¡Se oh, va no, ¡Se va a caer! el oh, robot no, se va a caer tiene que empezar de nuevo, de nuevo de la bueno pues necesitamos el, el que se muriera nuestro robot ahí lo dejamos ¿verdad? ¿O no, sigue? todavía tiene tiempo todavía lo puede poner el tiempo sigue corriendo lo pueden co poner de diagonal al otro lado si les pasa eso lo pueden poner diagonal para el otro lado para. eso ya son estrategias pues ahorita ya como ya como no, pero tranquilos, esto le sirve, así no, así no termine, le sirve como ronda de práctica, para, recuerden que tenemos todavía todas dos rondas, entonces eso le sirve también para que ustedes vean cómo es la trayectoria del robot y tienen dos rondas para corregir e, esa trayectoria, porque en este momento este robot va a ser la caída de la hoja o la, o la muerte del robot, vea, eso, ahí, ahí ya quedó. Tienen todavía 35 segundos, lo pueden volver a poner. Pónganlo tranquilos, lo pueden poner diagonal hacia el otro lado, mirando como hacia la izquierda, diagonal. A ver, eso. A ver, ese robot. Bueno, ahí sí, Ese podemos... tipo de robot, como, como, como le pasa al Lego, cuando, cuando le ponen mucha potencia en los motores, él hace un pequeño eh, brinco al principio que realmente es 3, 2, 1, tiempo tiempo vamos con los 120 ¿Tiempo? segundos entonces, desafortunadamente eh, no pudimos terminar la ronda este será Osmotron 1, se prepara entonces Osmotron 2 ese sigue en la otra pista, Osmotron 2 ¿Cuáles son los motrón 2? Me lo toque por favor para yo saber, que ahí veo varios. ¿El del centro? ¿Esos motrón 2? Ah, sí, vamos a el para que... no. Listo, a la cuenta de usted. Eh, ahí hay una cosita, eh, como que tienes unas partes, una parte que si bien no. está tocando pista, se considera parte del robot, tiene que estar todo el robot, por, por ahí, ahí está bien, excelente. A la cuenta de ustedes. Una, ¿no no, no ¿Me escuchan ahí? Sí, eh, a la cuenta de ustedes. Una, dos, tres. Ya en este momento arrancó. Ese, ese, ese, está, ese está haciendo ese, el, el príncipe del rap. Que ese robot está haciendo es un. Hay como un brinquito. Chabrocho. A ver. Como el paso del cangrejo. La, el, el ajolote. Es como cuando estás entrenando a, a tu Pokémon y el Pokémon tiene un bajito nivel. Entonces no, no quiere hacer caso. Ese es el, el, el, el robot Pokémon. Exactamente, bueno, ahí va el robot Tú Pero... le dices, no, anda hacia adelante y él no, yo quiero andar hacia atrás porque yo me mando solo Él es, él es rebelde, es, es, yo creo que es un robot eh, medio adolescente Que, que está encontrando <risa> su camino en la vida Quiere hacer lo que quiere este muchacho No, hágale tranquilo que todavía tiene un minuto Ahí, a ver, miremos, intentemos, sí, creo que ahí sí no es el, el movimiento, este robot. Ahí va, ahí va, ahí se empezó, no quiere, no quiere. Está nervioso, No me obliga, usted no me manda, dice el robot, usted no me manda. Es que yo creo que él no quiere meterse en ese carril, tiene mala suerte ese Pero, carril, entonces quiere meterse en ese... Yo, yo creo como que sí, no tampoco hay algo que lo está espantando de pronto está pensando espíritus uno no sabe ve, ve. como el sexto sentido ve espíritus por ahí el robot y por eso no avanza ahí se metió ya el cabil, vamos a ver Diez segundos. segundos recordemos que cuando lo agarres tienes que volver detrás de la línea de forma total tres dos uno teria listo ¡Bien! tienes tienes un ratito para que lo pruebes puedes intentar probarlo en, en la otra pista que tienen por allá para que veas a ver si le tienes que hacer ajustes y y, y, y bueno los intentos nos vamos con los botón 3. Osmotron 3, ¿estamos listos? Osmotron 3, ¿estamos listos? Ponlo en la pista, por favor. No, es mucho ruido, no nos permite comunicarlo. Osmotron 3, a pista, por favor. Ya está. Os botón 4 los... listo, por favor. Queremos pasar otra vez que no está prendido y programado. No, ya, Os botón 3. Listo, ya no está en sentido. ¿Listo, lo no veo como apagado. Si lo están listos, los pasamos para el final. de la ronda. Ok, sí, Os botón 4 listo. Sí. Vamos con el 4 y Os botón 3 y de ahora. Os botón 4, por favor vamos con el motrón 4 el 5, el 6 y el 7 están listos ¿verdad? Sí. bueno Oscar a tu cuenta ¿listo? estamos listos ¿Oye? ¿Oye? Ver la salida? vamos el motrón 4 ¿está encendido el robot? ya está listo el motrón 4 a la cuenta ¿está de... encendido Diego ya, necesito que se vayan al cuarto allá, por favor. Ya estamos listos. Una, dos, tres. Uy, empezó, pero empezó para el lado que no era. Me lo tienen que volver detrás de la línea, empezó con la línea partida, empezó por encima de la línea, lo tienen que devolver, lo tienen que devolver. Lo tienen que devolver porque empezó de encima de la línea. Tiene que estar detrás de la línea, eso. Chicos, dale, dale. Va, va, va, va. Ese tiene un movimiento muy chévere. Tiene, si sí, abajo está unido, entonces se encuentra como... Pero listo, tiempo, Juan. Yo tengo un tiempo de 37. 37.45. Me dio un poquito más. Yo tengo, 30, yo tengo 38, 37.45, va. 38 segundos, salen, 39 que 37, vamos con tiempo. En ese momento vamos con tiempo... Eh, 37, vamos con 37. 37. Ese es el botón, 4, el botón, 5. No, profe, sí. Sí, sí. Y... Es, sí. Vamos con Osmotronic 5 ¿Sí? En la otra pista, listo, vale. Pueden quitarle la cinta métrica El flexmetro, lo pueden quitar, no hay problema a la cuenta de ustedes chicos Una, dos, tres Uy, pero esta es convulsionante antes muchacho A ver, a ver, a ver ¡No! ¿Qué pasa? estancioso, se está para todos lados. Bueno, ahí va, ahí va el robot, ese salta. No ha pasado, no ha pasado. Me tiene que mirar cuando sale eso, vamos. Estos no, eso es robots también interesantes, ¿no? Sí, está, está bien. Me gusta que hayan buscado alternativas diferentes a. a de, de Robby, pero eh, Unas más acertadas que otras. Pero bueno, ahí, ahí va el robot, él, él, él busca alguna manera. detrás de la línea. Recuerda cuando lo pongas, tiene que salir detrás. Mucho cuidado. No, no vale. No vale, Yuya. Estás delante de en lo medio. Eso ahí, en la ahorita eso. Quiten todas esas cosas de allá atrás. Quiten todas esas cosas de allá atrás. ¿no? <ríe> Ese robot es, parece, parece haciendo breakdance, ¿no? no Quedan 30 segundos. Nos quedan, en este momento nos quedan 10 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Nos vamos con 120 Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis Para explicar un par de cosas a los que nos den Número uno. Para poder ganar podio Chicos, escuchen un momento por favor Que veo que tienen mucha olla por allá Escuchen para poder ganar podio, el robot tiene que hacer mínimo una ronda válida. Porque si tenemos empate de todos los robots en rondas no válidas, no van a podio. Listo. Entonces, para, tiene que tener por lo menos una ronda válida para poder ir a podio. Listo. Por el momento, vamos a repasar lo que tenemos los tiempos. Tenemos Ciencias sí. si y Letras Unos de Cecil Electronics con 15 segundos. Osmotron 1 con 120, Osmotron 2, 120, Osmotron 4 con 37, Osmotron 5 con 120. Vamos con el Osmotron 6. Para cuando vayan a hacer, aquí les doy una, una, un consejo, cuando vayan a hacer la ronda en la pista abierta, quiten todo el computador, los controles, los cargadores. Porque el robot no llegó por culpa de un cargador que estaba puesto en la línea de llegada. ¿Listo? Entonces tengan eso muy bien claro. Vamos con Osmotron 6 a la cuenta de ustedes. Una, dos, tres. En ¡Uy! Este está bueno. Está bueno este Osmotron. Vamos a ver. Está, está mucho mejor. Eh, ¡Va, va, va! ¡Uy, uy, uy! ¿Pasó tiempo? ¿Juan? Yo tengo 12 segundos. ¿Más, Ángela? A mí me dio un poquito más, me dio 15. A mí me dio 15, 23, nos vamos con 15. Muy bien. Ya. Uh, es sí. sí. 7. Osmotron 7. Recuerden, chicos, que empezamos a contar el tiempo desde que dicen 3. Si ustedes dicen 3 y no se ha movido el robot, ya está contando el tiempo. Mucho cuidado. <risa> Ahí ahí está bien, ahí está bien el robot. puedes salir desde ahí a la cuenta de ustedes. Una, dos, tres. Uy, este está rápido. Uy, no, ¿qué pasó? Hola, súper, Hola, súper, va muy bien, va muy bien ahí va, ahí va, ahí va tiempo Juan 18 con, con 8 tuve yo Magela 19 con 30 19 para mí también, 19 35 para mí se va a ir con 19 listo, listo muchísimas gracias, vamos con Mesh Robotics ah no, vamos con los botón 3 para que no cambiemos todavía, vamos con los motor 3 antes de cambiar a Mesrotix, Osmotón 3, ¿estamos listos? Osmotón 3, ¿listos? ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! Arrancó. Este está a paso lento, pero seguro, creo que va a ser un buen tiempo. Ya en este momento tenemos unos robots en 15 segundos, otros en 19, o sea que ya vamos mejorando un poquito eh, el nivel y quedamos pendientes de lo que nos pase con nuestros amigos de Chihuahua y Juárez, tiempo. Juan. 20. Listo, Veintiuno 21. 21. 87. Entonces vamos con 21. En esta no estamos poniendo decimal, estamos poniendo... Eh, valores enteros, luego si hay empate, hacemos una ronda con, eh, por lo menos dos, eh, con centésimas ya. Listo. Eh, entonces, este es 21. Me dijiste 21 también, Magelacito, ¿sí? entonces, como coincidimos, 21. Listo. Muchas gracias. Ahora nos vamos a, vamos a viajar un poquito más para el norte. Eh, perfecto. Entonces, te pido por favor a ver, ya voy a poner aquí la, la cámara, un momentico, para poder poner la cámara, la que dice Catherine Cells Club. Listo. Perfecto. Abre, por favor, eh, audio para poder escucharlos eh, de ahí en la cámara. Por favor, Luis, gracias. Y bueno, nos vamos a la cuenta de ustedes. Una, dos, tres. Y arranca en este momento el robototo. Bueno, ese robototo eh, eh, eh, está en el, el resto de baile. Está bailando el otto, está haciendo reglas. Dale, dale, dale. Tiempo. Vamos súper bien. Vaya, ve. pues está atrás de la línea. Súper bien. Ahí vamos con este otto. Tranquilos, todavía hay Tiempo. Bueno, intenta, intenta estrategia, vuelve a poner de pronto un poquito la llave hacia la derecha, un poquito la llave hacia la derecha, de pronto te ayuda, así diagonal un poquito para que, no sé, no sé. Eh, Juan, mira que cuando hablábamos de lo del ancho del carril, hay momentos en los que de pronto el tener precisamente el carril de 15 centí de 20 centímetros ayuda. Porque en más ancho lo tienes, da espacio para que de pronto se abra más el robot. ¿cierto? A veces cuando tenemos el carrito limitado, es un hijo. Eh, pero los no los estrategias que ya cada equipo va, va haciendo, entonces no hay problema. ¿Todo bueno, no importa Luis, dale que todavía hay tiempo Luis, dale, dale tranquilo, ponlo con calma. Ese, ese, ese, ese, ese, dale, dale. Vale, tranquilo, que dice AVEX1, AVEX1, que se llama el robot, ahí va AVEX1. Bueno, vamos, es que recordemos, este era un, un, un, un, un, rey, un chico que estaba escrito en otra categoría, en Disdreel no se abrió y se animaron a participar en bytex Entonces era en poco tiempo, en, en cuestión 10 segundos. De Hicieron todo. Ya en este momento Cinco, vamos a terminar. 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo. Tiempo. Listo. Asignamos 120. Entonces, en este momento, vamos a mostrar las posiciones. Las posiciones. Listo. Voy a, voy a compartir aquí pantalla para que ustedes vean. Eh, Acá. Entonces, en este momento ustedes van a poder ver cuáles son las posiciones que tenemos en este momento. En primer lugar, hay un doble empate entre Osmotron 6 y Ciencias y Letras 1, C.C.L.T. Electronics y Osmotrónicos. Ahí hay un doble empate, el primer, o sea, ahí está disputando el primer y segundo lugar en este momento. Tercer lugar estamos con Osmotron 7, con 19 segundos. Cuarto lugar, Osmotron 3. Quinto lugar, Osmotron 4, con 37 Quint y sexto, séptimo y octavo, y empate triple empate en el sexto lugar en este momento están los robots Mesh Robotics, eh, Osmotrónicos, Osmotron 2 y Osmotron 1, ah, junto con Osmotron 5, hay un en cuádruple empate, perdón, eh, en, este en esta posición. ¿Listo? Porque no ha logrado terminar. Recordemos, para que se considere válido la posición, tienen que haber terminado mínimo. Una de las rondas, tiene que dar mínimo una ronda válida, ¿sí? Para que para que se dé. Entonces, nos vamos a CSL Tectronics, nos vamos a Tepic, Nayarit. El profe José y sus chicos, eh, por favor, eh, exacto, ya está ese robot de CSL Tectronics, listo. Abren por favor el micrófono para escucharlos y quedamos a la cuenta de ustedes. Una, dos, dos, tres. Listo, tiempo. Yo no alcancé a tomar el tiempo porque me desconcentré ahí. Me, me dicen, por favor, ¿qué tiempo tenemos, Juan? Yo tuve la... trece. Más trece, veinte. La... 13.20 Perfecto, coinciden, entonces no hay dudas Vamos con 13, 13. Oh, no era pues Vamos con 13 segundos En este momento Vamos muy bien Y Vamos en este momento con el Osmotron 1 Oscar, Osmotron 1, vamos Estoy viendo cuál de las dos cámaras de Oscar. Ya lo vi. Listo. Osmotron 1 lo va a hacer en, en, en pista cerrada, en pista abierta. Oscar. Chicos, vamos con Osmotron 1. Soy yo o ya, ya. Listo. A profe. Eh, eso... a los uno se les cayó el robot al piso y lo están armando. Bueno, vamos Entonces, con, los, con los, en vamos, con los botandos, vamos. vamos con los botón dos. Vamos con los motón dos. dos, listo. bueno chicos a la cuenta de ustedes a la cuenta de ustedes arranca Osmotlón 2 y sigue rebelde este muchacho está haciendo el, el, el, el reto del cocodrilo bueno vale, déjalo ahí lo puedes volver a poner ya ya ya ya tú dirás creo que no bueno desafortunadamente eh, no, no, no, ha querido, no ha querido empezar los son dos y en este momento eh, ha decidido que no, que no quiere a ver ¿todavía hay tiempo tú puedes intentarlo hasta que se te acabe el tiempo o decidir o si decides pues, eh, pues declaramos ronda nula y sigues en la otra. Ahí sí lo hizo, vamos sí. a ver, ahí sí empezó. A ver. Se pega contra las paredes. Bueno, no ha querido. Oscar, nos vas contando mientras tanto, estos kits que están utilizando son los de Avilix o cuáles kits son? Sí, son unos 15 de Abelix. este es un Cripton es 7. Eh, al final los chavos decidieron ponerse creativos con ver cómo podrían hacer un mecanismo que avanzara con dos extremidades. Y pues creo que lo que es muy rescatable de, de, de esta competencia es que se pusieron creativos en la última semana para eh, pues no tenerlo impreso y tratar de abogar a la creatividad y que pudieran avanzar de alguna manera. Excelente, porque ellos pudieron haber hecho la fácil que era irse con otro, ya lo tenían los otros listos, pero decidieron tomar el riesgo. Ocho segundos, ocho segundos. cuatro, ocho, tres. Vamos, vamos, a ver si llega, vamos a ver si llega, dos, uno. uno. No, ya no tiempo. llegó. Ya está a tiempo. Bueno, tiempo, pero, pero vimos que sí puede avanzar, vimos que sí puede avanzar. Tienes un ratito para que lo, para que lo eh, mejores, le hagas ajustes y ya... Seguimos entonces, ese los Osmotron 2, y vámonos con Osmotron 3. Muy bien, estamos listos. A la cuenta de ustedes. Una, dos, tres. Los Empieza Osmotron 3 en este momento. Uy, este va a un paso muy bueno, a un paso firme, va muy derecho. Ahí es donde yo digo que se ayudan mucho con los cabiles cerrados, ¿sí? Porque mira que, que, que es una guía que él tiene, ya va a llegar, ya va a llegar, y tiempo. Juan. Yo tengo, perdón, yo tengo 21. Yo tengo 21. Igual, 21. 20, yo tengo 21.59, nos vamos con 21 segundos. Súper bien. Osmotron 4. Muchas gracias, Osmotron 3. Entonces, vamos con Osmotron 4, que en este momento es uno que también lo hizo muy bien, sino que por un errorcillo, recuerden, si lo retoman, tiene que empezar detrás de la línea siempre. ¿Listo? A la cuenta de ustedes. Uno, ¿Sí? dos, tres. Empieza, uy, empezó de, me empezó de la, este muchacho. Bueno, ahí sí, ahí sí retomó. ¡Wow! Tiene un paso bien particular. Oh, oh. ¡Uy! Y lo hizo súper bien. ¡Wow! Yo me quedé asustado. A ver, Juan, ¿qué tiempo tenemos? Yo tuve 13. Sí, 12. 12.80. Yo, yo tengo 13, entonces como decimos Marillo se va con 13, pero, pero demostró que lo puede hacer menos de los 13, porque si no hubiera sido por ese mal comienzo lo hubiera hecho antes menos de los 13, entonces súper bien, felicitaciones a Osmotron 4, entonces eh, se va en 13 segundos, seguimos con doble en plata y en los 13 segundos vamos con Osmotron 5. 1, 2, 3 listo, empieza el botón 5 va muy bien, va muy bien, a muy buen paso el botón 5, ah, este fue el que el que estuvo en pista abierta la primera vez ¿no? excelente y tiempo Juan yo tuve 12 más adelante? 12. 12 yo tengo 13, nos vamos con 12 segundos, nuevo líder. 12 segundos, muy bien. Y vamos entonces en este momento con Osmotron 6. Felicitaciones, Uy, wow, qué, qué cambio, ¿no? Ese es Osmotron 6, a la cuenta de ustedes, chicos. Una, dos. Vamos, va muy bien. Los botones seis va llevando. Nos vamos con los tiempos de ustedes. No me encuentro el cronómetro. Tiempos. Juan. Yo tuve 14. 14, igual. Nos vamos con 14 segundos. Muy bien, porque yo no tuve tiempo. Muchísimas gracias, Osmotón siete, para terminar la ronda. Nos falta el uno, ¿no? Falta siete y el uno, sí, señor. Toda la los siete, a la cuenta de ustedes. ¿Quién lo saca? Serítima, ¿Tú no? ¿tú no no ¿Cómo lo ves a todo bien? ¿Ah, sí? no no, más Así. Los... No? Una, no? dos, tres. No sé. Empieza, 8. wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, 8 wow, 8 wow, wow, guau wow, de contra wow. bueno en este momento nos vamos con Osmotron 1 que no pudo empezar en su ronda, entonces lo llamamos a Osmotron 1 en este momento para que participe va a estar en pista cerrada o abierta ¡Ahí! ¡Listo! A la cuenta de ustedes entonces, Osmotón 1. ¡Una, dos, tres! ¡Guay! ¿Qué pasó ahí, Osmotón? Bueno, ronda nula, deciden no hacer la ronda, se asigna 120 segundos... Bueno, ahí tienen otra ronda. Osmotón Osbot todavía tiene una oportunidad para, para hacer una ronda válida. Y nos vamos entonces en este momento con Chihuahua, nuestro amigo Luis. Vamos entonces a hacer la ronda en este momento. Aquí ya, eso, excelente. Ya, excelente Luis, ya lo tenemos. Ahí sí está súper bien. Ahora, tienes que cambiarle la cámara a la frontal. No, no le está dando. Si, si no te está dando, la pones así tipo selfie para abajo entonces. Y nosotros te confirmamos que lo estemos bien para que no nos enredemos la vida. ¿Listo? Ahí vemos el robot, está súper bien. Eh, aprieta, necesitamos el micrófono para poderte escuchar. Listo, uno, a la cuenta de ustedes. Uno, dos, tres. Arranca en este momento el robot de Mech Robotics. Y en este momento hacia la pared, hacia el mundo, hacia el muro de las lamentaciones. Pero, bueno, recuerda que si él se va de lado, también vale. O sea, si él se va a ir de ladito, también también lo puede hacer. Si quieres, déjalo un ratito ahí contra la pared, a ver si se va de ladito. Si él avanza de ladito, también. pero que avanza para el lado que es. Bueno, ahí va, ahí va el robot de Mesh Robotics, en este no, momento no, va no, el otro aquí para allá está ahí tiempo, está ahí un minuto sí, sí, estamos bien estamos bien en este momento hay, hay buen tiempo Vamos en este momento en un minuto y 30 segundos prácticamente. Entonces, en este momento nos quedan un poquito menos de 30 segundos para terminar el reto. Y vamos terminando. Bueno, igual, tranquilo, no se desanimen, lo intentaste, vamos muy bien. La idea es que ahorita de pronto eh, veas cómo puedes corregir la posición del robot cuando sale o algo para que lo haga listo 5 4 3 2 1 acaba Bien. el tiempo en este momento damos 120 segundos entonces nos disponemos en este momento a mostrar cómo van las posiciones de esta categoría muchísimas gracias nos queda todavía una ronda nos queda una ronda y vamos a mostrar en este momento las posiciones de la categoría. Entonces, vamos, en primer lugar va Osmotron 7 con 8 segundos. En segundo lugar, Estados Motron 5 con 12. En tercer lugar, y empatado en tercer lugar, Estados Motron 4 y Ciencias y Letras de CCL Electronics. Luego en quinto lugar con 14 segundos, muy cerquita, muy cerquita del podio, Osmotron 6. Luego en sexto lugar con 21 segundos tenemos a Osmotron 3 y empatados en el séptimo lugar, aún sin rondas válidas, tenemos Osmotron 1, Osmotron 2 y a Mesh Robotics. Entonces, esos son nuestro, en este momento. Nuestros eh, resultados parciales. Sí, pues, Una categoría en este momento. Luis, te vamos a pedir que silencias el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Y en este momento nos disponemos a hacer la ronda final de Ciencias y Letras 1 de CCLT Tronics. Entonces le pedimos, por favor, a los chicos. De Tepic, Nayarit. van a ir con toda, van a dejar todo en el ruedo en este momento a la cuenta de ustedes. A ver. Tres. Pues, tres. Lo ponemos dos, no se mueva. Tres, dale. Una, dos, tres. Ahí en este momento arranca el robot. Y este momento lo hace muy bien, lo hace muy bien. ¡Wow, wow, wow! Recontra, wow. Y Juan, tiempo. 12. ¿Mágela? 13. Yo tengo 13.70, queda con 13 segundos el robot. Listo. Muy bien, muy bien. Igual en este momento, entonces... Hemos terminado la ronda de CSL Tetronics. Un gran tiempo de 13 segundos. Yo creo que es el tiempo personal más rápido este robot de, del equipo de CSL Tetronics. Eh, ahí me corregirá el profe José si de pronto en, hicieron otra ronda más rápido antes, pero yo creo que 13 segundos ha sido lo más rápido. Súper bien, felicitaciones. Y nos vamos entonces eh, en este momento. Muchas gracias por esos likes por ahí. Los oí el like del el OS que tengo por aquí abierto. Y, eh, chicos, vamos en este momento a León Guanajuato con Osmotron 1. Si Osmotron 1 está listo, participa el 1 y si no lo dejamos para después. Entonces, ¿me confirman si va a participar Osmotron 1? Empezamos con el 3, con los osmotron tres. ¿Y que, eh, osmotron dos también, Osmotron 3. Osmotron 2, ¿también lo dejamos para el final? Sí, por favor. Listo. Entonces, vamos con 3 en adelante y luego hacemos unidos. Osmotron 3, un momento por favor, a la cuenta de ustedes cuando estén listos. ¿Suelto? Una, dos, tres. En este momento arranca Osmotron 3 y bueno, ahí va muy bien. Este robot lo está haciendo muy, muy bien. Arranca Osmotron 3. Ahí va a terminar en este momento. ¿Tiempos, Juan? Yo tuve 20. 20. Májela. Yo tengo 20 también, se va Osmotón 3 con 20 segundos, baja un segundo de su tiempo personal. Eh, muchísimas gracias a Osmotón 3 por su participación. Mejor tiempo es 20 segundos. Vamos con Osmotón 4 en este momento. Recordemos que Osmotón 4 está muy, muy, está en este momento empatado. Entonces vamos a ver cómo le va a Osmotón. Sí. Un 4. No, ¡Una! ¿qué osmotón va? Un momento, un momento, un momento, un momento. Ese no es osmotón 4. Va osmotón 4. Sí, ¿Ese es osmotón 4? ¿sí? Sí. sí. Un momento, un momento, un momento. Ya, ya, sí, no. Tienen toda la razón. Un momento, por favor. Os botón 4, a la cuenta de ustedes. ¡Una! Dos, tres. En este momento arrancamos Motón. Wow, lo hizo muy bien. Será que bate el récord? Será que bate el récord, Osmotrón? Tiempo. Wow. Muy cerquita. Juan. Yo tuve ocho también. Májela. Nueve, nueve. Yo tengo nueve segundos con treinta. Entonces nos vamos con nueve segundos. Osmotron en este momento se pasa al tercer lugar. Déjame un momento, tercer lugar. Segundo. No, segundo lugar, segundo lugar, Osmotron cuatro, segundo lugar de forma parcial en este momento. Entonces, felicitaciones. Vamos con Osmotron cinco entonces. Muy bien, vamos con Osmotron cinco. Una, dos, tres. Los botones cinco arranca en este momento. Eh, este robot fue uno de los que más mejoró en la ronda pasada. Eh, vamos a ver, ahí va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y tiempo. Sí, tiempo. ¿Tiempo? Bueno. Tiempo, mister Roboto, qué pena. Májela. Trece. Yo tengo 14, nos vamos con el tiempo menor porque solo hay dos tiempos, 13 segundos. Igual, Osmotron 5, su mejor tiempo fue de 12 segundos, entonces se mantiene en este momento Osmotron 5 en el segundo lugar. Osmotron 6. Osmotron 6 va a tratar de entrar al podio, entonces vamos, Osmotron 6. Una, dos, tres. En este momento, arranca Osmotón 6. Eh, Va muy bien, Osmotón. ¡Oh, muchacho! ¡No te caigas! No siguió los protocolos de bioseguridad. Este muchacho se desmayó. Entonces, en este momento, vamos terminando la ronda de Osmotón 6, que ya termina. Y tiempos. Juan, 22, Májela. 23, yo tengo 24, nos vamos con 23 segundos en este momento y ahora sigue Osmotron 7, Osmotron 7, bueno recordemos que Osmotron 7 es el que está en primer lugar, ya es el primer lugar todavía porque todavía faltan 13 Tres robots por pasar, pero está muy bien. Ya con seguridad queda en podio. Pero, pero, pero. Vamos a ver si lo mantiene o qué pasa. A la cuenta de ustedes, chicos. Una, dos, tres. Arrancamos rápido este muchacho. Y tiempo. Májela. Ocho. Ocho también. Ocho para a mí también. Se mantienen los ocho segundos. Excelente. Ratifica su primer lugar. Y ahora vamos con Osmotron 1. Está Osmotron 1 Listo. Listo. Osmotron uno a tu cuenta. ¡Ahí vamos, ahí vamos! está? ¡Una, dos, tres! Arranca en este momento. ¡Uy! ¿Qué pasó? Este, este muchacho se fue para las, para las tumbas de la, con las momias allá en Guanajuato. ¿Qué pasó, muchacho? Camina es como el, el, el Robo King Dead está ese robot, parece zombie como camina, pero a paso lento, pero seguro. ¿Sí? Ese... ese, ese... Ojo, ojo, los muerde ese robot y se convierten en zombies, muchachos. A ver. Va a caminar. Ahí va. Sigue avanzando. Bueno, no importa. Aquí lo que me... hay que rescatar, yo Juan, yo quiero rescatar de este robot, es que lo intentaron hasta el final. Iván y todavía les queda la mitad del tiempo, creo que si va a llegar no tendrá podio, pero muy rescatable, que mira que al final, así, en, los dos, en las dos punticas, parece que estuviera de punticas de pie, ¿no? El robot. Ahí va, ahí, ahí se está desplazando, vamos en un minuto 10 en este momento, ya casi terminando. Bueno, vamos a ver si alcanza a terminar. Muy interesante, muy interesante el acercamiento. Es para que se ponga cardíaco esto y se ponga la emoción de llegar unos No, claro, de... No, a, a, aquí las apuestas en Las Vegas está 10 a 1, que no termina. Entonces, ojo, oh, ojo, vamos a probarlos. Quedan 25 segundos. Ya casi, ¡Qué paso! No, eso no se puede hacer, se da con uno. No, no, pero no. Un aplauso, un aplauso porque si terminaba, no le podemos tener en cuenta tiempo porque paró y lo, y lo tocaron, lo tocaron al final. Pero, pero bien, bien, muy válido para ese equipo que lo intentó hasta el final. Bueno, vamos, en este momento, ya tenemos ya Osmotron 7, digo, estoy entre el primero y el, y el segundo lugar. Entonces, vamos a ver, ya estoy en podio garantizado, Osmotron 2, Osmotron 2, ¿estamos listos? Osmotron 2 ya listo. A ver, ¿qué dice el, el, el niño rebelde el, del equipo? Eso, eh, muchacho, no salgas, le grita mamá. A ver, Juan David, complementame que usted sí se la sabe. Ahí va, eh, chicos, chicos, me tienen que dar la partida. Ojo, ojo, cuidado, cuidado. Espera que me tienen que decir cuándo van a empezar. A la cuenta de ustedes. Una, dos, Listo. ¿Qué, ¿Qué me estabas Gracias. preguntando, Eduardo? Que no te entendí. Hay, hay que decirle, muchacho, no salgas, le grita a mamá. Y él hace un gesto y Oriondo se va. Oriondo se va. Exactamente. Este muchacho eh, como que no quiere la cosa. Él, él está ahí como que no sabe si va, si viene, no se decide. no sabe si agua de Jamaica o de limón, segundo. si torta de jamón o torta de queso a ver tamarindo el quiere tamarindo eh, él, él quiere una pita tamarindo de pronto sí que le, que le echen sus toquitas ahogadas de pronto unos chilecitos a ver muchachos a qué le estamos a hacer robotas la próxima vez a ver un poquito de chile eh, chile verde relleno o algo a ver si a ver si se nos anima el, el robot a participar. Todavía nos quedan 55 segundos. Le vamos a decir a Luis que por favor se vaya alistando y que vaya teniendo su robot listo en pista, porque ya nos quedan 40 segundos para poder empezar inmediatamente. Terminemos aquí. Entonces, Luis, te pedimos por favor, a Luis de Chihuahua, que vaya alistándose por favor en pista. Bueno. Ahí va, ahí va no, Desafortunadamente no ha querido la vez pasada casi lo logra. Es que él se anima como hacia el final. pero Es como cuando uno le insiste mucho que vaya a una fiesta y uno dice, "No quiero, no quiero, no quiero." Y siete, ya cuando vea a todo el mundo, cinco. cinco. 3 2 1 tiempo. Y ya cuando vea todo el mundo vestido y animado, se anima uno a ir, ¿no? Y ya es muy tarde a veces. Bueno, entonces nos vamos con 120 segundos. Eh, muchas gracias, Dos Botón 2. Y en este momento vamos a ir con nuestros amigos de Chihuahua, Mesh Robotics. Por favor, para que tengan el robot listo, a participar... Vamos, va. sí, vamos, leamos. Chihuahua. ¿Y te pusieron nueve? Ahí vamos, no, ahí dale, no. hágale, hágale, dale, dale, Luis, aquí lo estoy esperando. Vamos a ver, el Chihuahua, que a, dice, a ver, a, a mí me han contado a, a, a Luis, papá de hijo, que, que en Chihuahua les gusta mucho el número 8, y el número 8 es el que van a, a, a, a, a, a vencer el día de hoy. ¿Sí? Que en Chihuahua el 8 es el número, ¿o no? Dile a que ver, contamos hasta pues, el 8. 8, ¿No? Es que, es que ese es el, el, ese es el tiempo a vencer, el 8. Entonces el 8 es Chihuahua, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, a ver. A la cuenta de ustedes. Uno, dos, tres. Vamos, tres. Uy, empezó para el otro. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Se fue, se quedó. No ¿Ven? importa, otra vez. Ahí vamos. Ahí vamos, vamos, vamos, muchachos. Muchacho. Puedes, muchacho, Vamos a ver si logra, logra terminar una de las rondas. Este es robot Otto. Es Retal de la línea. Eso, Luis. Muchísimas gracias. ¡Ah, muy bien! Mira, ahí sí están dando bien. <risa> ¡Ahí, ahí. Bien. no te vayas! ¡No, se vayas, no te vayas! No, no Eduardo, ahí. no lo halagues, no lo halagues porque él se siente como. ¿Siento? Yo creo que le hace no, daño. No, no. Uy, no. A ver. A ver. Vamos que queda un minuto, tranquilo. A ver, quedan, quedan 60 segundillos. Al robot le dijeron vaya para la orilla, y él dijo: Una orilla son 60 minutillos. Entonces, <ríe> eso fue lo que entendió. Entendió mal, entendió mal el robot. <ríe> No le digo que, le, que él entendió que era otra, otro tipo de orilla, bueno, nada que hacer, pero ahí van 15 segundos, faltan, pero es interesante como está moviendo como un diagonal ahí, eh, en este momento. Tiempo. Tiempo bueno tiempo muchísimas gracias a nuestros amigos de Chihuahua, Luis. Bueno, no importa, Luis. No, no haga esa cara. Que lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien y, y, y bueno. A ver, Luis, ¿ustedes en Chihuahua? ¿Cuál fue el mejor tiempo de, de esta de esta de este día? ¿Cuál fue el equipo que hizo? ¿Cuánto fue el tiempo que hizo el mejor el mejor equipo? ¿Sí se acuerdan? ¿No se ¿Ocho? acuerdan? ¿Ocho? ocho segundos. Muy bien. Me encanta. Me encanta cuando pronuncian el ocho. <ríe> Muchísimas gracias, Luis. Felicitaciones. Eh, bueno, no importa. Lo intentaste, que es lo importante. Entonces, toca. Yo le doy ahora sí, cabida a usted, para que vamos haciendo el cierre y, y bueno. No, no, antes del tocar yo quiero los veces. A ver, Juan, cuéntanos, ¿cómo viste la competencia? Me pareció interesante la forma en que el equipo de Osmotronic quiso innovar con los diseños de Abilis. Eh, sí. Muy bien por, por Luis. Eh, controlar los otros, personalmente, lo digo, a veces es complejo. Porque uno, es. uno a veces lo programa y, y él a veces no, no, no hace el diseño. No sé, bueno, en fin, digamos que no te no desanimes, Luis. Eh, muy bien también por C.C. LT Tronic que la tiene clara el, el tipo cangrejo, el movimiento tipo cangrejo también es válido en este tipo de competencias. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos. Los vi muy bien, excelente. Eh, creo que hay otro, hay otra oportunidad en México, cierto. Hay otro regional, si no estoy mal. Sí, correcto. Ahí tenemos, y eso vamos a hablar ahorita en la clausura. Para los equipos que ganaron, nos acompañen en la clausura. Enseguida las vamos a acompañar el link. Eh, en una horita tenemos, en 55 minutos tenemos la clausura del evento y eh, tenemos el regional de Monterrey en Nuevo León que va a ser el último fin de semana del mes de junio, allá vamos a estar va a ser el 25-26 de junio para que nos acompañe, lo organiza nuestro amigo Antonio Cortés Toñito Cortés del canal Robocort y eh, Toñito va, va a ser el organizador regional, lo vamos a esperar. De pronto nos acompaña ahorita un ratito en la clausura. Bueno, Mágela, ¿cómo viste la competencia, tu primera experiencia como juez de Roboyán? Uh -huh. Cuéntanos cómo te parecieron estos chicos y estos robots. Muy bueno, eh, me pareció bárbaro el, el esfuerzo y los cambios que fueron haciendo porque se fueron superando en las rondas, ¿no? Como que se dieron el tiempo de salir y superar este, todo eso y el esfuerzo que hicieron todos. Tanto los Soto como los que trabajaron con Lego, me parece que, que fue una experiencia muy linda. Para mí y creo que para ustedes también, ¿no? Porque esto se trata no de una competencia, sino como decimos a veces, de una coopertición. Porque es cooperativo, Exacto. es trabajo en grupo Exacto. y se vio el trabajo en grupo en cada uno de los equipos, me parece. ¿no? La parte de competencia sí. le dicen también, ¿sí? Sí, sí. sí. Entonces, eh, mira que, que felicitaciones a los equipos ya lo decía el entrenador del equipo Osmotrónica, eh, estos chicos venían, estaban listos con otros, y cuando, por eso es importante leer reglamentos, cuando hicimos la reunión de capitanes, que recalcamos que era plataforma abierta, aunque eso estaba ahí, pao, pao, para los chicos, hay que leer los reglamentos, no es solo el coach, ustedes también, eh, en el reglamento decía plataforma abierta, entonces cuando ellos dieron eso, decidieron eh, innovar y súper creativos unos diseños un poco más exitosos que otros, pero eso es parte del proceso, eso es parte de, del aprendizaje eh, ya, yo, ya sabemos que el, el robot tipo cocodrilo de pronto no es el mejor eh, pero hubo unos diseños muy muy exitosos que de pronto para la próxima les puede servir, entonces felicitaciones, bueno eh, toca yo Hola, Tocayo, ya, ya, ya te tenemos por aquí. Eh, Tocayo, ¿mostramos los resultados o qué dices? Eh, sí, adelante, vamos a mostrar los resultados. Ok, perfecto. Entonces, Listo, espera un que lo pongo aquí en el orden de resultados. Y en este momento, ya, si quieres yo comparto la pantalla, más fácil, okay. ya tengo lista. En este momento... Vamos a compartir los resultados de la categoría Viper Race Roja en México Sinaloa. Vamos a ir de atrás para adelante. Empatados en, perdona, no había puesto, en el último lugar está Osmotron 1, Osmotron 2 y el equipo de Mesh Robotics, desafortunadamente no clasificaron en ninguna de las rondas, no pudieron terminar, a pesar de que Osmotron 1 estuvo muy cerca pero por haber tocado al robot al final, eh, desafortunadamente no se le pudo dar esa ronda válida, aunque estuvo cerca de terminar la tercera ronda. Ahora sí, las posiciones válidas. Así, sexto lugar para el robot Osmotron 3 con 20 segundos. Su mejor tiempo fue 20 segundos. Osmotron 3, felicitaciones, un gran aplauso. A ver, esos chicos allá están celebrando... A ver, los quiero ver celebrando a los chicos allá de Oscar, eso, saltando de alegría súper bien. Luego tenemos el equipo Osmotron 6 con 14 segundos. Estuvo reñísimo estos siguientes tres puestos. 14 segundos mejor, el mejor tiempo para Osmotron 6. Luego tenemos a Osmo, a Ciencias y Letras 1, que es el Electronics. Que por un segundillo, por un segundo, no llega al tercer lugar. Queda en cuarto lugar con 13 segundos. Felicitaciones, igual lo hicieron súper bien. Y ahora, primero, segundo y tercer puesto, al creo que Osmotónicos barrieron. Tenemos a Osmotron 5 con 12 segundos en el tercer lugar. Tenemos que pasó de no hacer ronda válida a 12 y luego a 13 segundos. Súper bien. Osmotron 4 con un grandioso segundo lugar de 9 segundos. Wow, recontra wow. Y el campeón, nuevo récord, mundial este no es récord mexicano, nuevo récord mundial de categoría Piper Race. Nuevo récord mundial. Hacemos énfasis. Nuevo récord mundial de categoría Bike Race. Ocho segundos. Ocho segundos. Nuevo récord. Felicitaciones a los osmotrónicos de Osmotrónica. El equipo osmotron. Siete. Bueno, yo te los premios. Sí, claro que sí. Pues muchas felicitaciones nuevamente a los equipos de Osmotronic. Un saludo al profe Oscar. Allá todos en León, Guanajuato. Y pues bueno, eh, en un momento más en la clausura vamos a hacer la entrega oficial de los premios, pero les avisamos que hay, eh, por supuesto, a los tres primeros lugares una certificación para el RoboJam All Stars, para que nos representen el próximo octubre en la final de... No, 5 y 6 de noviembre. 5 y 6 de, de noviembre, perdón. 5 y 6 de noviembre allá en, en Colombia, junto con todos los campeones de todos los RoboJam. Eh, también tenemos que es virtual, una... recordemos que el RoboJam All Stars es virtual, se organiza desde acá, pero es virtual. O sea que igual eh, vamos a estar participando, participamos de la misma manera, pero felicitaciones. Dale, Tocayo. Perfecto, muchas gracias, Tocayo. Entonces, eh, reafirmamos, el RoboJAM eh, es virtual, pero también este, tenemos unas certificaciones a un torneo aliado que es para el primer lugar de la categoría de... Eh, perdón, esta, estas categorías son adicionales. Y también tenemos un premio en efectivo de 1200 pesos mexicanos para el primer lugar de esta categoría listo felicitaciones entonces en este momento eh, les queremos decir lo siguiente tenemos el premio en efectivo además del premio en efectivo tenemos eh, para el primer lugar tenemos al, también para el primer lugar una acreditación al robo Stars, que va para el primero, segundo y tercer lugar, van los tres equipos de osmotónica. Y para el primer lugar, tenemos una acreditación a la de que nos regala OMSI la olimpiada Mexicana de Ciencia y Tecnología. Ellos tienen sede en Tlaxcala, pero están organizando un evento en Iguala, Guerrero, en el mes de junio, presencial. Con esta acreditación, el primer lugar se puede inscribir en cualquiera de las categorías. Entonces, a los a los entrenadores ya les eh, compartimos las categorías. Entonces, para que eh, ya con el, con la acreditación van y se pueden inscribir. Listo. Entonces, felicitaciones. Ese es, ese torneo si es presencial cubre la acreditación, cubre la inscripción no más, ya hospedaje y transporte y alimentación cubre por parte del equipo, pero para que puedan ir a Iguala Guerrero, va a ser en la Universidad Técnica eh, Regional del Norte de Guerrero, Universidad Regional del Norte de Guerrero en Iguala, para que vayan y fue pues, un... un Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros amigos de La Olmecita, a Kevin Selfanwans, que eh, nos colaboró con esa acreditación. Bueno, Ocallo, creo que hemos dado por finalizado. Me gustaría que los chicos de Osmotónica me, me, me hagan una bullita ya, que hablan el micrófono y me hagan una duda, a ver si están emocionados o Bueno, bueno, bastante emoción, bastante emoción. Bueno, por aquí veo una cara larga, que es el profe José, a ver, profe, ¿qué pasó? A ver, estamos aburridos, estamos contentos, porque igual superamos su mejor tiempo, ¿no? Y su mejor tiempo personal igual. Sí, todo todo bien, superamos récord, pero aún así no nos alcanzó y pues vamos a mejorar para Monterrey. Excelente, ese es el espíritu. Los equipos que no clasificaron a Robo Jam recuerden que puede ir al Robo Jam de Monterrey en junio. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo a todos, Tocayo. Eh, pues nuevamente, felicitaciones a todos los equipos, eh, un abrazo hasta allá a, a, a Guanajuato, a los campeones de esta categoría, a Profe José, un saludo, y como dice, pues lo esperamos en el Roboyam de Monterrey en unos próximos meses, y pues eh, los esperamos ya en unos minutitos, en 46 minutos, en la clausura, para hacer la, eh, el cierre del torneo, y la entrega oficial de estos premios. Eh, nuevamente agradeciendo a Juan David, a Magela al Tocayo, a Mister Roboto por apoyarnos en esta categoría. Y pues un abrazo a todos hasta donde se encuentren. Pues muchas felicitaciones y nos vemos en 45 minutos en la clausura. Un abrazo okay. chicos, hasta un luego. Un abrazo a todos, hasta luego. Nos vemos en el Dixreel. Listo, sí, en Monterrey, claro que sí. Dale Luis, estés bien, chao. Bueno muchachos, muchísimas gracias a todos. Yo me quedo aquí con el tocayo eh, Hasta luego, un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Eh. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.